Señores, ya, ya. wow, increíble, soy en vivo, señores. Dale retorno allá, audio, para allá. Entonces, vamos, vamos, vamos. Abarrotado, apoyando a su gigante Serie 56. Señores, eso en vivo ahora mismo, en vivo. ¿Eh? Gracias a nuestro camarógrafo fue estrella. Willy, Dios mío, San Francisco, señores, a casa llena, apoyando a su gigante. Gigante de Cibao, no ha caído. ¿Eh? Perdí conexión con ella. ¿Eh? Oh, bueno. Dios mío, eh tan lejos que ya no la veo, ¿eh? O sea, tan lejos está Camila que no la veo, Camila, tan lejos que está la pobre, bueno. ¿entiendes? O sea, eso, eso dijo. Sí, ya la encontramos de aquí a mañana, pero wow, Dios mío, ¿eh? Wow, Dios, qué emoción, señores, qué emoción. Estoy aquí en el estudio, es como si estuviera ahí, de verdad que sí, ese calor. No, y que en un rato vamos, ¿Eh? en un rato vamos a estar por allá, no, ahí no, a la bueno, gente. Eso, sí, claro. Eso va a durar un buen rato porque si va por la libertad ahora, imagínate poder dar la vuelta a la, a la ciudad, eso es Oh Dios mío, señores. Y disculpe a la gente, las imágenes, esto es en vivo. Esto es, esto es en vivo, señores. Gracias a Willy. Nuestro camarógrafo fue estrella, Dios mío. ¿Qué camarógrafo, nos gastamos en Telenor? ¡Wow! ¡Que Dios lo bendiga! Estos muchachos aquí son preparados y lo hacen de corazón, igual que también, cualquier otro gigante.